¡Hola amigos! Soy Mertrice y, y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en un vídeo tutorial para mi canal de Minecraft. Y sí, como estáis viendo en el título, vuelvo con los tutoriales de Minecraft, vuelvo con los vídeos de Minecraft a mi canal. En este caso es un tutorial de cómo instalar el mejor launcher pirata actualmente. Para jugarlo, básicamente. De cualquier versión, desde la 1. Hasta la 1.17 Es la mejor versión ya que te instala automáticamente También el Forge y el Optifine Simplemente con un clic no tienes que instalar y descargar nada Ya los mods únicamente así, pero bueno, eso es aparte Pero lo más importante es el Optifine y el Forge Vale, estemos hablando del T-Launcher, ¿vale? Estamos hablando del T-Launcher Que es este Maravilloso, este maravilloso página de aquí, ¿vale? La cual Llegaréis a esta página y aquí, pues bueno, para la gente que no sabe inglés mmm, y no, no conozca la página, es totalmente segura, no tiene virus. Y aparte, pues es gratis, que es lo mejor de esta página. Vale, ¿y cómo hacemos para descargarlo? Tienes que darle a doblo ante launcher, que yo ya lo descargué aquí abajo porque cometí un error la primera vez de la grabar, y bueno, tengo aquí el T launcher, no lo he instalado para que veáis que no trae ningún tipo de virus y cómo instalarlo. Vale. Una vez lo demos a, a, a que tenéis que tenéis estas tres opciones, tanto Windows como Mac como Linux, en vuestro caso, dependiendo de vuestro sitio operativo, en mi caso es Windows, descarguen de Windows, ¿vale? Pero os recomiendo que antes, antes, antes, antes, de que, que cerréis esta página cuando descarguéis el launcher, que os registréis, ¿vale? En el caso de que queráis tener skin, si no queréis tener skin, no pasa nada, simplemente descarguéis el launcher y puedes cerrar la página Vale, pero en el caso de que tú quieras una skin, tienes que darle a Sync up Si no tienes una cuenta creada y si ya tienes una, pues le das a Login Lo obvio, ¿no? Eh, para para loguearte es súper sencillo eh, Correo, contraseña y un usuario El usuario guárdate muy bien Porque es el que vas a tener que usar en el launcher Para, una, para que vincules tu cuenta con el... O sea, tu, tu página, la página con, con tu cuenta, ¿vale? Con el launcher Así que yo en mi caso le voy a dar a Login eh, vamos a dar aquí a Login Y como estáis viendo, aquí está el menú de tu cuenta, ¿vale? Y aquí está... Eh, para aquí está donde podemos cambiar el, la skin, ¿vale? Yo en mi caso, como ya tenía el T-Launcher de hace tiempo y registrado hace tiempo Pues tenía esta skin de una, una serie X de, de Pokémon en Minecraft Pues de Pixelmon básicamente Entonces ya tenía esta skin de, de Slowbox de Team Rocket Ahora os digo que también tengo esta página que también la tenéis en la descripción Súper sencillita Y repito, todas las descargas que tengáis no tienen nada de virus donde tenéis un catálogo enorme de skills, pero enorme O sea, tendréis más de mil, dos mil, tres mil, diez mil skills, no lo sé ¿Vale? Y esta página es súper sencilla Podéis buscar directamente por, por nombres. No sé, a lo mejor pones Pokémon y te sale skin de Pokémon O skin de Minecraft, de, de, de, yo que sé, de, de Roblox y te sale Roblox Hay de todo lo que te puedas ocurrir Entonces, lo que te recomiendo es que tú busques con paciencia la skin que más te guste Y una vez la tenga por ejemplo en mi caso voy a, poder, voy a enviarme a, esta, a este deck que me parece gracioso Y me lo voy a descargar, ¿vale? De momento no lo vamos a usar Pero aquí lo tenemos Tenemos aquí las dos cositas, ¿vale? Tenemos, eh, Estas dos cosas, ¿vale? Tenemos el launcher Y tenemos la esquina Vale Aquí está, hasta, hasta aquí hemos llegado todos bien Ahora tenemos que instalar el t -launch. Simplemente doble clic No hace falta como administrador Os va a salir que, que si, que si queréis aceptar Y le es que sí, ¿vale? Le damos continuar Aceptamos eh, Esto puedo darle continuar Una instalación limpia eh, Eliminar las carpetas antiguas, o sea que si tienes alguna carpeta .minecraft con algún mundo que quieras conservar de tus amigos o lo que sea Te recomiendo que lo guardes aparte, por si acaso, porque esta opción te eliminará la carpeta de Minecraft por completo O algún mod que te interese, te recomiendo que lo guardes antes de hacer esto Entonces vemos que sí, porque en mi caso no tengo nada de Minecraft y se va a instalar O Como estáis viendo, no tiene ninguna aplicación de segundo plano en el sentido de que te va a instalar una aplicación secundaria Simplemente te instala el Minecraft y punto, bueno, el te Vale, aquí en lanzarte el launcher, crear acceso y descargar el Java Vale, en el caso que no tenga Java, que es mi caso también, lo voy a descargar Aquí como estáis viendo, lo estoy instalando, pa pa pa Instalar el Java, obviamente no trae problema Entonces una vez se instale, volvemos Una vez terminemos, Java se ha instalado correctamente Le vamos a cerrar y continuar Vale, cuando ya se ha instalado, es súper rápida la instalación Y le vamos a completar Vale, perfecto Aquí va a empezar a crear la carpeta de Minecraft Que ya sabéis todos que es en Windows R, porcentaje de porcentaje y ya la tenéis por ahí Vale, eh, de hecho para poner la, la skin No hace falta ni entrar en la propia carpeta del minecraft Porque este launcher tiene una, una opción Calabre, Que es abrir la ubicación del archivo Lo que quiere decir que no tienes que estar poniendo comandos Simplemente con, una, con un clic os lleva donde está instalado vuestro minecraft Vale, Entonces aquí está eh, instalado en minecraft Y vale, aquí es muy importante Que tengo que explicar que viene con todas, todas, todas, todas, todas las versiones que existen de momento, ¿vale? Aquí tenéis, eh, desde la 1.17.1, que es la última que ha salido a, a día de hoy, de que estés hasta, se está grabando este vídeo. A lo mejor estés viendo este vídeo dentro de 6 meses y está en la 1.18. No lo sé, pero bueno, cuando lo estéis viendo tenemos hasta esta versión. Pero ahora es que tenéis todas las versiones, todas, todas, todas, todas, desde esta versión 1. ¿Qué es lo bueno de este, de este launcher? Que a ti te interesa jugar la última versión de Minecraft, la 1.17, con Optifine. Pues buscas aquí, versión más nueva Versión 1.17 Optifine O sea, es que Optifine 1.17.1 Te lo instala solo También te instala el Fabric Que es una buena versión de mods O sea, que está bastante bien Le das un clic Le das a instalar Y se te instala automáticamente el, el, el Minecraft 1.17 Y así con todas las versiones No tienes que ni buscar en página El Forge ni el Optifine Te lo instala solo Es una, es, es una maravilla este launcher Y vale, y ahora vamos a hablar con el tema de poner skin, ¿vale? Tenemos que darle a cuentas y ajustes de cuentas, aquí abajo a la izquierda, ¿vale? Espero que lo estéis viendo Ajustes de cuentas Aquí tenemos que poner eh, una cuenta nueva que, tenéis que, que tenemos que a añadir Entonces en mi caso, voy a loguearme Aquí tenéis que poner vuestro usuario y luego vas a pedir contraseña No el correo, sino el usuario que pusisteis en la página, ¿vale? Yo me voy a loguear y, y lo hacemos, ¿vale? Vale chicos, una vez estamos logueados, aquí estáis viendo Le damos a añadir, ¿vale? Entonces podemos seleccionar esta carpeta y ya está creada entonces simplemente le tenemos que dar hacia atrás Y ya tengo mi cuenta de Malo y Tenerife, ¿vale? Eh, vale, y aquí es donde viene el tema de cambiar las skins Si tú quieres cambiar tu skin, tenemos que a la página, ¿vale? Desde el principio, la página que estamos aquí Y aquí simplemente tenemos que darle upload skin Ir a donde está nuestra skin Y cargarla, ya está, abrir Y no tenemos que hacer absolutamente nada más Ya está, nuestra skin de Shrek eh, eh, Puesta en el, en el launcher, en nuestra cuenta y cuando iniciemos sesión en nuestro Minecraft O sea, cuando vayamos a un mundo Tendremos esa skin Vale, mira, simplemente le daremos a... Ya está puesto y no tienes que hacer nada más Puedes pagar por capas, pero bueno, yo no voy a pagar en mi caso Queremos que sea totalmente gratis, aunque puedas hacerlo Entonces ya esta página la podrías cerrar perfectamente Y ahora solamente tienes que instalar el Minecraft que vayas a usar En mi caso voy a instalar la 1.17 mismo Para que veáis que funciona hasta la última versión Y esto puede tardar 5 minutitos, 2 minutitos, 10 Dependiendo de tu ordenador, lo, lo bueno que sea Y... Y ya cargará, entonces voy a esperar a que esto termine Y una vez termine os enseñaré dentro del Minecraft Que tengo la skin y aparte Pues que todo funciona correctamente Y que tenéis todas las versiones, así que hasta ahora Vale chicos, estamos ahora ya cargo el Minecraft 1.17 He de decir que este tutorial eh, Lo había grabado con otras versiones Y actualmente pues Me ha dar un error de que la 1.17 No es compatible con las skins de este launcher Pero bueno, sé que con las anteriores funcionan Y si queréis que lo pruebe pues Lo, lo, lo, lo pruebo en un segundo, de todos modos vamos a entrar en un mundo el mundo nuevo a sí mismo, me da igual que sea extra plano, el nuevo plano, o lo que sea Vamos a cargar para que veáis que funciona todo correctamente Sigue siendo la 1.17.1 como estáis viendo arriba a la izquierda, o sea no he cambiado de versión Y eh, eh, veréis que tengo el Optifine y tengo todo, o sea que es maravilloso, es maravilloso Lo único que lo de la skin me deja un poco trabado, que ahora lo probaré con otra versión No, que no, tengo, skin, ¿vale? no tengo skin, pero bueno, como estáis viendo, tengo el Optifine y estoy en la 1.17, o sea, y funciona todo correctamente. Lo que tengo todo configurado un poco patata porque no, no, no he tocado nada, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo que, que, que va todo perfecto, va fluidito y, y que se ve bien, vaya, y que funciona. Y, y hemos tardado nada, 5 minutos en instalar el, el Minecraft. Voy a probar con otra versión a ver si funciona la skip, ¿vale? Así que no vemos otra vez en otra versión. Vale, chicos, ya estamos en la versión 1.12.1, ¿vale? He eh, cambiado de versión, que como estáis viendo, es la 1.17, vamos a crear otro mundo. Únicamente para la 1.12 Y aquí se me daba eh, la opción de que cargaba la skin O sea que de momento la 1.17 tendrán que actualizar más el launcher Para que puedas poner tu skin Pero bueno, en versiones anteriores hasta la 1.16 sé que funciona Pero bueno, me dio la 1.12 porque quería probarlo simplemente Y como veis, tengo la skin de Sunex maravilloso, guapísimo Soy maravitubendo Y está totalmente totalmente funcionando Estáis viendo arriba 1.12.1 No estoy haciendo no nitrampar y cartón Y la skin funciona y no he pagado nada O sea, es totalmente gratis Y encima tienes todas las versiones al, al, al toque mi rey Así que os recomiendo este launcher 100% Y si queréis algún otro tutorial Tanto de Minecraft como de otro cualquier otro, otro, otro programa O lo que sea otro juego Simplemente eh, comentadlo en los comentarios eh, Recordad darle me gusta, suscribiros a mi canal Y recordad que hago casi todos los días Directos en Twitch, los cuales me han dado La idea para este vídeo, así que un saludo para toda esa gente Que me está viendo desde twi de, de Twitch Así que nada chicos, un abrazo un beso a todos Y espero que disfrutéis del maravilloso ma mundo de Minecraft Así que nos vemos en otro tutorial o en otro vídeo ¡Chao!